Saludos Israel Bangera en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para eh, revertir el cambio de Facebook ya que hay una versión eh, que a muchos no les ha gustado entonces vamos a poner la versión clásica entonces ingresamos a Facebook y esperamos a que ingrese ya ya va ya va una, una vez estemos aquí en la interfaz de Facebook la que por lo general pues le está saliendo a mucho la nueva interfaz nos venimos aquí a esta opción que está aquí eh, vamos a dar clic aquí aquí en esta opción y vamos a venirnos acá abajito eh. y aquí eh, si ustedes lo quieren dejar aquí pues aquí está la versión para poner un modo oscuro pero igual a mí no me gusta esto entonces simplemente lo que van a hacer es darle clic aquí en cambiar la versión clásica de facebook esta opción que está aquí entonces vamos a dar clic allí y aquí nos va nos está haciendo una serie de preguntas pero no, a mí no me gusta responder esta serie de preguntas porque ya saben que igual esto no está listo y vamos a dar clic en omitir y una vez hecho ello ya vamos a tener nuestra versión eh, clásica de facebook sin ningún inconveniente Eso ha sido todo por hoy Y solo les quería mostrar eso Ustedes saben que eso ya tienen los videos Soy breve directo y preciso Y... Chao, hasta la próxima